Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Nicole para los que no me conocen y a los nuevos suscriptores, bienvenidos. Espero que se queden aquí durante mucho tiempo conmigo y espero que les guste el contenido del canal. Quería hacer un video que me han pedido bastante que es cómo empezar en el modelaje o cómo ser modelo. Pero como este video lo puede hacer en realidad cualquier modelo o cualquier persona que tenga cierta noción con el modelaje, decidí hacer algo más personal y digamos mostrar o contarles cosas que me han pasado de la parte... No tan bonita de lo que es el modelaje, porque si bien todos los modelos, los eh, fotógrafos, diseñadores lo pintan hermoso, como si fuera la mejor cosa que te puede pasar, en verdad no es así al 100%. Eh, he tenido muy buenas experiencias, he conocido gente increíble, chicas, fotógrafos, experiencias bien chéveres, bien bacanes, que de verdad estoy bastante agradecida. Pero también hay cosas malas que me han pasado y que de verdad me han decepcionado, me han dolido. Te decepcionas por actitudes de gente, de que te creen superiores, no saben tener un trato, un buen trato con la gente. Entonces eso es lo que fallan algunas veces. Este tipo de ocasiones y experiencias malas siempre pasan, no solo en modelaje, sino también en cualquier ámbito laboral. Voy a contar más o menos un par de experiencias diferentes, malas que he tenido. Les voy a contar absolutamente todo. Por lo general siempre hay un grupo cerrado de las modelos. Yo empecé estando ahí en el 2014. Empecé a modelar a los 17 años, ahora tengo 22, o sea, hace 5. Fue bastante difícil entrar al a lo que es el Leafwood porque piden a chicas altas y yo no soy tan alta, o sea, no mido 1,80m, con la justa es 1,72m. Y bueno, durante la preparación, eh, un diseñador me contactó para estar en su desfile y yo, bueno, bravazo, yo siempre estoy abierta para todas las posibilidades y obviamente elige que sí, claro, cómo no, hay una opción de hacer el fitting, que es la prueba de estuario para el desfile, con el diseñador en su atelier o un día antes de los desfiles, que es un fitting general para todos. Entonces yo fui al atelier de este diseñador para probarme. Yo soy delgada, porque así es mi naturaleza, soy delgada, no hago ningún tipo de dieta. Las cosas me quedan más anchas de lo normal, porque obviamente los diseñadores hacen un estándar para vender, porque no toda la gente es como un, una modelo flacas, eh, y me quedaban grandes, entonces me dijo, ya no te preocupes, ahí lo vamos a, a solucionar. A la semana siguiente, que era el fitting general, yo voy al fitting porque tenía otros desfiles, me probaron, todo bacán, y cuando me acerqué a este, dise a este diseñador, me dicen, no, ya no te tienes que probar, porque ya te probamos, y yo, bueno, ya, busqué. Okay. y al final nunca supe cuál me iba a poner de, de las dos opciones. Así que me fui a mi casa, mi mamá me recogió, todo bacán, y a la hora me llama. Hola Nicole, hoy oh, este quería que vengas de nuevo porque no te hemos probado. Y yo le digo, pero si tu mano derecha me ha dicho que ya no necesito probarme porque ya me habías probado Me dice, no, me ha dicho que tú te has ido y que ni siquiera has avisado Y yo le dije, eh, no, discúlpame Yo pregunté, tú estabas ocupado No sé, me fui porque ya no tenía nada que hacer y no iba a tirarme toda la tarde esperando Me dijo, ya, no te preocupes, puedes ir a mi atelier a las, no sé, creo que eran las 4 y me decía a las 5 Entonces esperé en la calle con mi mamá Esperé como media hora y me llama oh, este ¿dónde estás? Y yo le digo, no, les estoy esperando Me dice, ay, pero me han dicho que ya no quieres ir ¿Y okay. qué? O sea, yo estaba esperando con mi mamá como una hora para ir al atelier y probarme la ropa por su error. Entonces fue como que toda una confusión y esta mano derecha dijo algo que yo no había dicho, como que yo no quería, no estaba interesada, que me iba al pincho o algo así. Pero no te preocupes, ya este, ven al desfile nomás y ahí te probamos. Que era un miércoles y esto fue un lunes. Yo ya, ok, no problema. Me fui a mi casa todo normal. Y al día siguiente martes, ya empezaban los desfiles El grupo de Facebook sube la lista de los modelos con su diseñador Entonces yo busqué mi nombre para reconfirmar Y me doy cuenta que en este diseñador no aparecía en su lista Entonces yo dije, espera, ¿qué cosa? O sea, ¿cómo? Entonces llamo y le digo, hola, hoy acabo de ver la lista oficial, ¿qué pasó? Me dijo, ah, sí, es que al final te tuvimos que sacar Y meter a otra persona porque no te quedaba bien la ropa Y yo como, ya, pero me habías dicho que tenía que ir el miércoles no, ya, igual ven, no te preocupes Todo es no te preocupes, o sea, todo estaba bien para ellos Pero a mí me habían dejado como en la calle, literal Como que la pienso, ¿no? Y digo, pucha, creo que me están tomando el pelo O sea, voy a darme el trabajo, mi tiempo, mi plata De ir hasta, hasta el lugar del desfile para que a lo mejor me digan que no No hay forma, o sea, conmigo no van a jugar Así que llamé y dije, oye, ¿sabes qué? Estaba pensándolo bien, ¿sabes qué? No voy a ir Ha sido un malentendido que ustedes están diciendo cosas que yo no he dicho Y de verdad me hace sentir incómoda y siento que no es profesional al final, nunca más fui a ese desfile y ya no me llamaron más. Ese nivel de, de trato es pésimo y se repiten todas las personas dentro del medio. Y me parece fatal. No van a jugar conmigo. Si quieren jueguen con otra persona, pero conmigo ya no. Estaba harta de esa situación. Otra experiencia mala que me pasó, que creo que es la más fuerte y que de verdad me, me dolió, decepcionó bastante. Yo empecé todo esto por una persona en específico. Esta persona me volvió a contactar y me dijo, oye, que este diseñador te quiere en su desfile. Entonces me reuní con el diseñador y me dijo, oye, Nicole, no sabes la propuesta que te tengo. Quiero que seas imagen de mi campaña. Vas a aparecer en desfiles, vas a abrir mi desfile, vas a aparecer en esta revista, en esta, en esta y esta, vamos a hacer fotos. Y yo, bravazo. Me mandó unas fotos de la referencia a lo que se había inspirado la chica y todo esto y tenía el pelo pelirrojo. Y yo siempre he sido abierta para los cambios de look. A mí cortenme el pelo, píntenmelo, todo genial porque a mí me gusta hacer esas cosas. Yo estaba de acuerdo a hacer eso. Y justo tenía un contrato con otras fotos y, y en ese momento estaba con el pelo acá y rubio. Entonces no podía pintármelo porque tenía el contrato para estar rubia, no para estar pelirroja. Entonces le dije, tengo este problema, ya lo conversé, pero me han dicho que no, porque si no me van a fregar con el contrato. Para esto el contrato me pagaba el triple de lo que me pagaba este diseñador. Y me dice, ya Nico, no te preocupes, vamos a hacerlo así como está. Me citó un día para la prueba de, de la ropa, porque justo íbamos a hacer una sesión de fotos. Quedaron hermosas, pero solamente vi una foto. Y la semana siguiente iba a ser la foto del lookbook. Estuve esperando la confirmación del lugar y la hora. Toda esa semana preguntando, oye, este si no me ha avisado cuándo va a ser la foto. No, no te preocupes, ya mi asistente se va a encargar. Dije, pucha, qué raro, a lo mejor se han ido de vacaciones o de viaje y todavía no la van a hacer hasta Dios sabe cuándo. De pronto me meto a Instagram y veo que están haciendo la sesión de fotos con otro modelo. En ese momento fue como, oye, pero se quedaron en avisarme que lo iba a hacer yo, pero ahora tienen otro modelo y rubia. Eso era lo peor Y al final salí en el desfile todo bacán Para esto la ropa nunca me la ajustaron Me quedaba grande Nunca me dijeron nada, ni gracias, ni lo hiciste bien Cero comunicación, cero A la hora de recibir mi supuesto pago Porque para esto no era pago, era un canje Me querían dar algo, nada que ver de temporadas pasadas Y dije, espera, no Fue una experiencia terrible A la gente no le interesan las modelos Solamente son unos maniquís andantes Tú les pones la, el vestido y chévere eso es todo. Si bien todos usamos photoshop para bien o para mal, es una herramienta útil, pero hay veces que tienes que saber cómo usarla y no abusar. Cuando hacía fotos de, de ropa, eh, la gente siempre decía, ay mira qué flaca, que seguro no come, que una papa más al caldo. Siempre estás expuesta a ese tipo de comentarios, cosas que no debe ser así. La gente comenta aunque no te conozca y se hacen ideas, encima te insultan, te dicen cosas feas, que obviamente uno está siempre pendiente de esas cosas. Pero lo mejor es no darle importancia No le iba a responder a cada uno Oye, este así es mi contextura, soy delgada porque nací así No porque no coma o porque tenga algún problema Y si están diciendo Pero estás expuesta acá en YouTube, es lo mismo No, no es lo mismo, porque en una foto de ropa Estás viniendo la ropa Y algunas empresas usan Photoshop Para agrandarte o las piernas Como fue mi caso, los brazos me los engordaron También, o sea, ni siquiera parecía mi cuerpo Me da vergüenza compartir esas fotos Porque no sentía que era yo No era la verdadera yo, sino era la Nicole que la tienda o la persona eh, dueña de este lugar quería que se viera Entonces, si me ves si me eliges entre 10.000 modelos Me quieres a mí y ves que soy flaca, entonces no me elijas Hay otra modelo que quizá sea igual de bonita Pero tenga quizá 3 kilos más que yo Y yo no estoy diciendo que tener 3 kilos más que yo es mejor o peor Sino que simplemente es lo que el cliente quiere Y al final de todos es para vender el producto ¿Ok? Las modelos simplemente estábamos para... Ayudar a vender la ropa y que se vea bien Por eso uno aprende a posar Y a tratar de mostrar lo mejor de lo que te pone Porque ese es nuestro trabajo Otra experiencia mala que se junta con la buena Les voy a contar un poquito Fue cuando viajé a Chile en el 2015 Yo de aquí me contacté con fotógrafos y con agencias Hice mi, mi investigación previa y me contacté con un fotógrafo, un par de fotógrafos increíbles Que no creo que vean este video, pero les voy a dejar un par de fotos acá De verdad que fueron muy amables conmigo Muchísimas gracias a ustedes, a los Noli Provosti que a se hacen conocer A Hugo y a José por haberme acogido también en su oficina Que me encantó muchísimo Y a todos los que fueron parte de esa sesión que quedaron hermosísimas Bueno, y luego me contacté con otro fotógrafo que primero me, me dio mil problemas Porque vivía en otro lado y tenía que viajar a Santiago Entonces quedamos en un día Fui hasta su casa, obviamente en, en micro Porque no tengo carro, ni se manejaba ni nada. Entonces mi novio me acompañó Luego llegó el fotógrafo, hicimos las fotos Bajo un sol terrible Sudé, este, me cansé Trevor era iluminito ilumi, Era todo ya Y yo estaba bastante emocionada Porque dije, wow, mi, primera, mi segunda sesión de fotos en Chile Entonces, bueno, bacán Pasó más tiempo, le escribí y me dijo, no, no tengo las fotos Dile más bien a, a tu novio, que para eso mi novio vive en Viña y Santiago es como dos horas de camino. Dile a tu novio que traiga un, un USB para cargar fotos sin editar. Le dije, pucha, creo que eso no va a ser posible. Porque uno, era plata. Eh, dos, era la responsabilidad del fotógrafo de mandarme las fotos. Y que no diga que no tenía tiempo porque no estaba haciendo nada. Nunca tuve las fotos, así que creo que se perdieron las fotos para siempre. Una pena. Para seguir hablando de Chile, yo me contacté con una agencia y me pidieron ir. Yo fui la primera en ese Chile durante una semana y luego durante un mes. Y en esas primera semana yo firmé contrato con ellos que duraba dos años. Fui, mi novio me acompañó nuevamente a esta agencia y me dijeron te tenemos que poner color castaño de nuevo, ah, o sea, a mi color natural, que en ese momento seguía rubia. Para eso yo no tenía idea dónde había peluquerías o no sé si habían por ahí cerca. Y aparte es súper caro Chile, para los peruanos es súper caro, para ustedes no. Y todo este cambio de look iba a ser por parte mía o sea de mi plata y eran 50 mil pesos que son 100 dólares o sea 300 soles solamente para pintarme el pelo ese precio nunca corrió por la agencia fue de mi propia plata Regresé a la agencia el siguiente día les encantó quedó bien lindo ya mi pelo era se veía bonito porque no era no era exactamente este color sino era diferente no sé cómo explicarlo quizá le pongo una foto acá y fui a la agencia me tomaron fotos las mandaron supuestamente los clientes y nunca pasó nada o sea ese mes no hice ninguna foto por parte de la agencia No sé si fue porque fue muy poco tiempo Nunca pasó, siempre esperé Y bueno, felizmente terminó mi contrato con esa agencia Porque luego me enteré de que maltrataban a las modelos para llegar al final del video solamente quería contarles todo lo malo que me había pasado. Obviamente hay cosas muy buenas que me han pasado, pero quizá eso ya es para otro video. Hay cosas malas que al final terminan de eclipsar las cosas buenas que estás haciendo por ti, porque el modelaje es para uno. He crecido bastante como persona en el modelaje, doy gracias por eso. También hay cosas que uno no puede negar y hay chicas que callan este tipo de cosas creo que eh, esto les va a servir a mis amigas compañeras modelos que siguen haciendo fotos o a las chicas que quieren empezar la verdad detrás de todo esto si quieres darle una oportunidad al modelaje uno tienes que ser fuerte porque siempre te van a pisotear siempre te van a reemplazar siempre va a haber alguien mejor que tú o que lo va a hacer mejor que tú o simplemente va a ser más amable que tú te van a criticar no solamente mentalmente sino físicamente te vas a sentir mal con tu cuerpo que no hay nada malo con tu cuerpo Así te digan que estás corta o estás flaca. Nada de eso te puede hacer mejor porque uno ya es mejor así como está. Ya no tienes por qué cambiar por nadie. El modelaje siempre tiene un estándar de hombre y de mujer. Y lo mejor es no encajar en ese estándar porque tú y yo somos diferentes, somos únicos. Y eso es lo mejor que una persona puede tener en este mundo. Ser único y ser diferente. Esto ya queda para ustedes. Piénsenlo, considérenlo, compártenlo con gente que que se sienta con ganas de entrar al modelaje para que también sepan estos puntos importantes y nada, espero que les haya gustado que les sirva, suscríbanse a mi canal para ver más contenido, dale like al video si te gustó, coméntalo, si crees que fue muy exagerado si te gustó, si quieres más tips más consejos del modelaje o cosas que engloban todo este mundo de la moda y los dejo para que sigan disfrutando de su día yo me despido, chao chicos